Como muchos de ustedes saben últimamente he estado comprando bastante en internet y les he estado pasando algunos tips para que sus compras sean seguras y también en este caso para que ahorren. Me encontré con una extensión que se llama Megabonus, lo que hace es que les reembolsa en cada compra incluso hasta un 40%. Lo único que tienen que hacer es ir a la página de megabonus.com e instalar la extensión y normalmente ustedes hacen sus compras y lo que va a hacer Megabonus es que va a estar reembolsándoles en cada eh, compra que ustedes hagan por internet. Lo interesante acá es que ellos pues reciben una comisión en cada de esas compras. Pero les hace un reembolso a las personas que compraron ciertos productos. También es que ellos trabajan eh, con diferentes tiendas alrededor del mundo. Por ejemplo, Booking o AliExpress. Muchos de ustedes usan AliExpress. Pues bien, si ustedes instalan el Megabonus... En Aliexpress les va a dar hasta un 9% extra de reembolso. Si no, si no lo tienen aún, pues instálenlo para que tengan ese 9% extra en esos reembolsos. Y también tiene muchas cosas interesantes. Por ejemplo, en Aliexpress les dice si el vendedor es confiable o no. Y también hace un seguimiento de las compras que ustedes hagan. ¿no? Siguen su guía, su registro. Y ese reembolso ustedes lo pueden transferir a sus tarjetas bancarias o a su cuenta de Paypal. Y si quieren usar también el Megabonus dentro de su teléfono pueden instalar la aplicación. Está disponible para Android e iOS. Yo como he comprado bastante en internet y he usado el Megabonus. Me han dado un código para que se lo regale a ustedes, a toda la legión Noxlack, Que lo voy a dejar en la descripción de ese video. Con ese código van a tener hasta un 31% de reembolso pero solamente es como para los primeros porque es como limitado. Así que ustedes de la Legión Oxlack que hagan compras en internet, pues bueno, vayan a la descripción de este video, le dan clic ahí en el código que les voy a dejar y automáticamente lo van a tener ahí para que cuando hagan sus compras en línea se les reembolse hasta un 31%, obviamente solo porque yo lo he usado y me han dado ese obsequio para ustedes. Ustedes igualmente pueden compartir pues algunos productos de la tienda con sus amigos y megabonus también les va a dar un extra así que háganlo y esa es la recomendación del día de hoy para que hagan sus compras con seguridad y también para que ahorren en internet con megabonus.com ahí les voy a dejar el, el link en la descripción de este video. hace aproximadamente un mes fui a un mercado de pulgas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 ¿Estás espantada? Ven, ven bolita, no pasa nada. ¿Qué tienes bolita? Ven. Ven. No, ¿Qué tienes? tienes? Herida. No, no, mejor no lo saques nada, no, te, te está saliendo mucha sangre.